Buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Muchas gracias por estar presentes. Yo soy Erin, la coordinadora de capacitación del Centro para el Manejo de Áreas Protegidas. Y uh, tenemos parte de nuestro equipo presente hoy. Hola, buenos días. Yo soy Ryan Fincham, eh, co-director del Centro para el Manejo de Áreas Protegidas. Y pues bienvenidos a todos. Buenos días, soy Jim Barbrack, el otro co-director del Centro para el Manejo de Áreas Protegidas. Bienvenidos todos y es un gusto tenerles con nosotros hoy y próximamente en el 28 curso de Manejo de Áreas Protegidas. También tenemos un asistente uh, de logísticas que es Adri. Adri, ¿quieres introducirte? Hola. Soy Audrey. Okay. Hola, Audrey. Okay. También este, tenemos varios otros instructores que van a estar participando con nosotros a lo largo del curso, que pues están en otros proyectos o en actividades de campo y no pueden estar con nosotros. Pero también en línea tenemos eh, colegas de eh, de nuestro socio principal en este curso, como todos ya saben, ese curso está co-oferecido entre la Universidad Estatal de Colorado y la uh, Oficina de Programas Internacionales del Servicio Forestal Americana. Y vamos a tener la visita de dos uh, funcionarios del Servicio Forestal, eh, de, lo, de, de la Oficina de Programas Internacionales durante parte del curso y los tenemos en línea y queremos ver si ellos quieren presentarse ahora. Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es AJ Dotti. Yo soy eh, un coordinador de programas para el Programa de Perú para eh, la Oficina de Programas Internacionales del Servicio Forestal. Y estoy muy feliz de poder estar presente en línea hoy con todos ustedes. Y también estoy con Molly. Hola, soy Molly y um, estoy trabajando con programas internacionales durante el programa. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes. Este, durante el transcurso de, del evento, cuando están todos aquí, eh, pues van a poder percibir un poco más de la, la relación sí. Eh, que tenemos entre eh, nuestra universidad y el servicio forestal y, y pues todo, todo el apoyo que el servicio forestal americano está dando a toda una serie de, de, de cursos y seminarios, ese es solo uno de, de una familia de 10 diferentes seminarios eh, que ellos tienen cada año y pues es un, es, siempre es un placer eh, tener a, al Servicio Forestal como socio en estos eventos. Eh, queremos también, eh, va, vamos a, a mantener eh, en modo mudo eh, la mayoría del eh, evento, de, de ese webinario, eh, para que no haya mucha interferencia, pero eh, queremos abrir Ahora solo unos minutos para que los que están en línea también pueden brevemente eh, presentarse a todos los demás. Entonces, vamos a abrir eh, el audio para que todos se pueden presentar y después vamos a volver a modo mudo. ¿Podemos bueno, tal vez. empiezo yo. Oh, perdón. No, está bien. Eh, Iván. Hola, okay. Iván. Um, Iván. Ivani Argueta, desde Honduras, eh, Directora Ejecutiva de Fundación Cuerizalado... Nosotros administramos un área protegida que lleva su mismo nombre... Refugio de Vida Silvestre de Cuerizalado, es un área eh, marino costera... Eh, la Fundación fue creada específicamente en el mismo año... que se crea el área protegida para su administración, entonces... Pues hemos venido teniendo bastantes retos, yo inicié como directora el año pasado, entonces... Uh, es mi, primer, uh, mi primera vez en un cargo ya, ya de dirección, entonces hay muchos retos también. Eh, y este curso pues me viene muy muy bien en esta etapa, después de un año. Eh, así que pues con muchas expectativas de poder compartir con ustedes y, y agradeciéndoles de, de la situación. Muchas gracias. gracias, Iván. Muchas gracias. Sí. Alida. alida. Alida, estás presente. Alida, estás presente. Si no, vamos a David o María. Oh, sí. María del Carmen. Okay. Evelyn. Hola, buenos días, mi nombre es Evelyn Brites, eh, yo trabajo para una organización no gubernamental que se llama en paraguay eh, yo trabajo para el programa Unidades de Conservación y Sitios, este programa se encarga del manejo de seis áreas protegidas en diferentes ecorregiones. Eh, actualmente estoy trabajando más con, con el Complejo de Reservas Uraneta está ubicado en la Reserva para Parque Nacional San Rafael, en el Bosque Atlántico. Trabajamos con un equipo de cuatro guardarreservas, eh, más el, el equipo que, que trabaja aquí en la oficina. Y bueno, eh, estoy muy emocionada por, por poder eh, conocerles y asistir al curso y aprender sus experiencias. Tenemos también muchos desafíos aquí, Seguro les voy a estar contando más, más a detalle en el, en el curso y, y bueno, espero, espero poder traer nuevas ideas para proponer para el programa. Gracias, Evelyn. Gracias a ustedes. Parece que Alida, Alida vemos tu video. ¿Estás con audio también? Parece que el audio no está funcionando. ¿Sí? Los labios se están moviendo, pero no escucho nada, así que... ¿Me escuchan ahorita? Ahorita oh, sí. sí, perfecto. Hola, mucho gusto. Soy Alida, trabajo para una energía ambientalista en Guatemala, se llama FundaEco. Eh, llevo ya 19 años trabajando en el, trabajo, en el trabajo de conservación y administro destinos ecoturísticos dentro del área protegida Cerro Sanquil, que está en el Caribe de Guatemala. Y para mí es un verdadero gusto ser parte de este evento y también poder ir a aprender actividades y nuevas experiencias que puedo aplicar dentro del área protegida aquí en Guatemala. Será un gusto de verdad conocer y aprender con ustedes. Perfecto. Perfecto. Gracias, Alida. Aprovechando que ya tenemos el video conectado de Nayana, eh, podemos invitarle a, a presentarse. Recomiendo también eh, los que ya se presentaron de pagar el video, porque después afecta a veces la conexión de otros que no tienen conexión muy fuerte. que okay, adelante, Nayana, pero perdón. Parece que no, no estamos escuchando el audio por alguna razón. Mientras que arreglas tu audio, podemos avanzar con Miguel. Nayana, aún a, a, a no estamos escuchando a Nayana. Hola, Miguel. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. sí. Okay. Este, mi nombre es, Alberto, es Miguel Ángel Garmanudín. Soy, soy gimnático, trabajo en la Protección Nacional de áreas de Ares Protegidas, particularmente en el área de protección de flora y fauna, Islas del Golfo de California, en el, en el estado de Sinaloa. Eh... Pues tenemos un reto que son 500 kilómetros de línea costera. Eh, apoyamos, eh, apoyamos los sitios BAMSAR que están en el estado de San de 7. Y particularmente, yo hago un monitoreo biológico, este, opiniones técnicas de vida silvestre, supervisión de investigaciones que se van a cabo en el área y en el sitio Pansar, Pero también hago algo sobre prestadores de servicios turísticos, comerciales. El área y además trabajo de la mano con la gente de las comunidades pesqueras para que tengan otro tipo de actividades fuera de la pesca en este caso realizan eh, con apoyo mío y de algunas instituciones eh, de cuestiones de monitoreo biológico y de vigilancia en el área eh, es un gusto estar este, en este, en esta reunión y poder asistir al, al curso en donde seguramente más la visión sobre todo en las cuestiones de, de turismo eh, y algo sobre sobre monitoreo en, en entonces pues, es un gusto estar, estar aquí y espero eh, que rinda frutos y que pueda este, replicar muchas de las cosas que aprenderemos gracias Miguel excelente perfecto, perfecto. Eh, está Oliver Jesús es? Jesús, Oliver Castillo. No. no le escuchamos. Sí, no sé si, si algún problema de audio. Eh, Nayana, ¿tuviste la oportunidad de arreglar el audio? Entonces, eh, ¿hay otras personas que están en línea que no se hayan presentado, que quieren presentarse ahora? porque en algunos casos, no estamos viendo los nombres de las personas que están conectados. Si todos se han presentado, eh, podemos iniciar con uh, la programación. Perfecto, vamos a iniciar, y en el fin, si se queda tiempo, uh, y llegan más personas, pueden hacer sus presentaciones. Uh, este es un recordatorio, cómo funciona esa plataforma de webinario, uh, como mencionó Ryan, vamos a mantener todos los micrófonos en modo mudo para que uh, no interrumpimos la presentación. Y si todos pueden apagar sus videos, tenemos gente que está conectado con uh, señales o uh, conexiones muy lentas si no queremos afectar su conexión. Si tienen preguntas durante uh, este webinar favor de escribir sus preguntas en la caja o el cajón de chat y vamos a colectar todas las preguntas y responder a las preguntas al final del webinar. Y estamos grabando este webinar para compartirlo con los compañeros que no están y solo para mencionar tenemos 23 participantes en el curso este año de de nueve países. Si no todos están presentes, pero vamos a conocernos bien en junio. Julio. Julio, perdón. <ríe> y esto es nuestro equipo. No todos están presentes. Hicimos las introducción o presentaciones, pero ustedes pueden ver las caras de todos. Incluso vamos a tener unos instructores especiales. Uh, en, como uh, los representantes del programa de inter, internacional del uh, de de Servicio Forestal de los Estados Unidos, pero también de otras organizaciones y agencias. Por, por ejemplo, durante las primeras 10 días del curso tenemos eh, un eh, colega de mucho tiempo, muchos años, eh, que representa el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de, de Cuba. Y en este momento está un poco difícil conseguir eh, visas para que los cubanos eh, participen en nuestro curso eh, como participante. Pero eh, Rosendo Martínez fue participante en este curso hace más de 20 años. Entonces eh, Rosendo va a estar con nosotros parte del tiempo para compartir un poco las, la, la experiencia cubana en áreas protegidas. Perfecto. Y esta es la agenda del webinar. Vamos, ustedes pueden leerlo por sí mismos, pero vamos a ir paso a paso uh, uh, este, hablando sobre esos temas. E ese solo para mencionar, e ese solo es el segundo año que hacemos ese... Uh, webinario precurso y, y en, en el tiempo pasado la comunicación principal fue a través de, del email pero también vimos pues con la, la tecnología fácil de poder conectarnos uh, por este medio que, que pues nos ayuda uh, uh, poder profundizar un poco más sobre algunos temas de, de interés en los participantes como pueden ver con la agenda ese es principalmente una uh, un webinario logístico, administrativo, eh, no es de con, con, contenido, eh, eh, es pr principalmente la meta realmente es ayudar eh, en su preparación para su viaje y, y, y, y, y preparar para poder este, aprovechar al máximo su estancia con nosotros eh, en Colorado. Oops, entonces, solo para hablar al inicio un poco sobre la filosofía del curso. Eh, es un curso, como Jim mencionó, que ya está en eh, su bellísimo octavo año. Eh, y eh, el curso, eh, eh, interesantemente, pues uh, inicia con dos colegas nuestros que van a conocer aquí. Eh, que en ese momento estaban trabajando eh, en Costa Rica, eh, en Cartier haciendo cursos similares eh, sobre el manejo de áreas protegidas y varios diferentes temas y vieron que este existe también existía también una potencial interesante enlace para hacer un curso parecido y similar con un foco o un énfasis en Latinoamérica pero basado en los Estados Unidos y es siempre importante mencionar que no estamos trayendo a ustedes aquí a Estados Unidos para decir que el modelo que tenemos en los Estados Unidos es el modelo. Eh, al contrario, lo que vamos a estar haciendo es analizar lo que funciona, lo que no funciona, eh, pues tener la participación de todos ustedes y las experiencias de sus países eh, y, más que todo, algo que vimos eh, en los cursos en Latinoamérica. Cuando estamos realizando un curso en el terreno de alguien, alguien, eh, la persona que está en este país siempre está más, más dispuesto a defender la realidad en la cual están. Defender este, las críticas. Y como este curso no es para estadounidenses, eh, tenemos la libertad en Estados Unidos de poder hacer esas autocríticas y ver lo que está funcionando y no fu está funcionando para tratar de generar ideas para un mejor, este, mejor manejo. Entonces, es, eh, el sistema de los Estados Unidos es un punto de partida. Hay cosas muy interesantes eh, y, y cosas que funcionan muy bien. Y hay otras cosas que no funcionan bien. Y vamos a analizar tanto lo bueno, lo malo y lo feo. Eh, eh, en todo el abanico de áreas que vamos a estar visitando. Y siempre estar trayendo las experiencias de, de todos los países representados. Es un aprendizaje experimental. Eh, todas las sesiones, los viajes al campo, casi un 60% del curso va a estar en campo. Eh, está organizado para, para aprender haciendo. Um, y vamos a tener mucho trabajo en equipo, eh, tanto en campo como en el salón de clases. Entonces queremos que ya vengan con, esa, con, esa, con esos eh, detalles en mente. Jim, eh, voy a pasar la palabra aquí a mi colega Jim, que también eh, pues trabajó en CATIE y estaba no involucrado en este curso al inicio, pero tiene una larga trayectoria y historia en capacitación en Latinoamérica, que puede también hablar un poco sobre la filosofía de este curso. Gracias Ryan, uh, como él mencionó, tengo 41 años trabajando en América Latina, Uh, 22 de esos viví en Costa Rica y, y Honduras. Y he tenido la suerte de trabajar en todos los países de América Latina, incluyendo todos los países. Muchos, uh, de ese, mucha de esa experiencia en organizar y ser instructor en cursos cortos y cursos a nivel de, de maestría también. Realmente la idea es, uh, en un ambiente neutral, en un país neutral, pero que tiene más de 100 años de experiencia en gestión de áreas protegidas. Esos 100 años de experiencia ha permitido a Estados Unidos hacer muchas cosas bien, pero también ha cometido muchos errores en la planificación y gestión de sus sistemas de áreas protegidas. Y entonces la idea no solo es aprender de lo bueno, sino también aprender de esos errores. En muchos de sus países, la mayoría de las áreas protegidas se han creado en los últimos 20, 30 años desde que se ratificó el, el, la Convención sobre Biodiversidad y cada país tiene una meta de conservar 17% de sus países en tierra y 10% en mar. Entonces, muchas de las áreas son muy de recién creación y hay recursos limitados en cuanto a personal y financieros para manejarlos. La idea es que esperamos que viendo esta experiencia, tanto positiva como negativa en Estados Unidos, y comparando y contrastando con la experiencia en sus propios países, les permite a todos tener una curva de aprendizaje más vertical y lograr en menos tiempo llegar más o menos a donde estamos en Estados Unidos después de más de, de 100 años de experiencia. Entonces, esa es la, la ventaja. Y como Ryan dijo, comparado con los otros cursos que se dictan que son lo que llamamos los cursos hermanos de América Latina, el de CATI, que se hace casi todos los años y el de Dumac, el curso reserva que se da en Yucatán en México dos veces por año, son cursos hermanos. A veces la gente de, del curso de México ha venido a nuestro curso y he ido al curso de DUMAC a ser instructor y tenemos un convenio de colaboración y, y ayudamos mucho al curso de Katia también. Pero la gran diferencia de nuestro curso y se va a enfocar en eso, más énfasis en liderazgo, más énfasis en uso público, más énfasis en actividades de campo que realmente les van a desafiar en cuanto a sus habilidades físicas y en cuanto a experimentar zonas muy saláticas muy prístinas uh, entonces sí hacemos sesiones en aula pero son para enriquecer la discusión que hacemos en el campo y no investe hacer viajes al campo entonces uh, sabemos que normalmente en cualquier de estos eventos tenemos alguna poca gente que ha tenido la suerte de participar en CATIE en reserva o en los cursos similares que dicta el centro de formación de argentina pero como menciono la idea es complementar esos otros cursos con un enfoque un poco distinto que esperamos sea de agrado y enriquecedor para todos ustedes gracias jim Bueno, en, en cuanto a las demandas físicas, siempre es eh, importante y hay, hay participantes que nos han pedido de poder elaborar un poco más en eso antes de la llegada, solamente para poder eh, mentalmente eh, llegar preparado. Este, pero vamos a ver bastante caminatas en senderos, este, en algunos viajes de campo de un día de, de, o de, digamos, de varias horas o en, en, en algunas ocasiones, como en eh, nuestra visita de cinco días a una, a una uh, área forestal eh, vamos a estar cinco días caminando en senderos todos los días entonces es un poco eh, venir preparado para, para, para actividad física eh, también venir preparado especialmente para los que están viniendo este, de nivel de mar o cerca de, de nivel de mar eh, que vamos, van a tener que adaptar aquí a, la, a las alturas eh, desde 1700 hasta casi 3000, un poco más de 3000 metros sobre el nivel de mar, van a poder experimentar eh, Vamos a pasar también cuatro días en un río navegando eh, día tras día en diferentes tipos de balsas eh, Hemos tenido gente que nada muy bien y hemos tenido gente que no sabe nadar que han hecho esta visita entonces es otra, otra, otra actividad que vamos a, vamos a tener juntos eh, que vengan también preparados para un, un clima seco es altamente seco aquí en Colorado entonces siempre en los primeros días hay que asegurar y realmente eh, en todo eh, eh, su estancia aquí de, de estar preparado para tomar más agua que están acostumbrados de, de tomar especialmente para los que vienen del, del trópico húmedo donde donde casi no es necesario tomar agua porque lo están o lo absorbiendo desde desde el clima a su alrededor este y eh, también que vienen preparados para un horario de trabajo muy intensivo aquí en el curso. Eh, hemos tenido en el pasado algunos participantes que han tratado de mantener su trabajo este, diario y, y poder seguir atendiendo algunos emails. Y, y les voy a avisar que es realmente eh, difícil eh, continuar con, con su trabajo. Eh, por, por, el, por la intensidad eh, de las sesiones en la aula y este, las, las visitas al campo. Están aquí 33 días y realmente queremos aprovechar al máximo el tiempo y su estancia aquí. Son algunos días libres que les vamos a dar a, a, en varios momentos cuando vemos que están muy agotados. Eh, pero realmente eh, lo que sí podemos es decir es que estamos aprovechando al máximo el gasto de los donantes que están permitiendo que ustedes estén aquí. Bueno, eh, en, en algunos otros detalles relacionados con o, el horario. Eh, eh, pues... Eh, en los días iniciales del curso, vamos a revisar las expectativas en más detalle Tanto nuestras expectativas para ustedes como participantes Como usted, eh, las expectativas de ustedes Para nosotros como equipo liderando el curso y para los demás colegas Pero las expectativas normales de estar presente, de, de, de colaborar, de participar eh, De dejar el trabajo atrás y, y estar realmente presente en los aprendizajes que vamos a estar teniendo juntos aquí uh, es muy importante también uh, es importante por la, de, de entender por esta intensidad y, y no hemos escuchado nada ahora pero en algunas ocasiones hemos tenido gente que han llegado sin nosotros saber que estaban trayendo este novias, esposas, eh, hijos, perros, gatos, peces, no sé, entonces es muy importante saber que pues eh, por la intensidad no hay como traer miembros de la familia uh, uh, con ustedes aquí, en algunos casos eh, hay gente que sí han podido este, juntarse, con familiares aquí en Estados Unidos o, o otros que vienen del país para hacer una visita después del curso, no hay problema. Siempre y cuando, este, durante el curso, se están dedicados este, a la agenda del curso. Que, uh, vamos a tener conectividad en general cuando estamos en la ciudad de Fort Collins. La ciudad de Fort Collins es una linda ciudad, eh, al pie de las montañas rocosas, aquí a una hora al norte de Denver. Eh, es, pues siempre nombrado entre las, las mejores ciudades eh, pequeñas en Estados Unidos. Entonces esperamos que van a disfrutar bastante los días que estamos aquí en Fort Collins y no en campo. Y durante esos días en Fort Collins van a tener eh, conectividad tanto en los apartamentos, donde van a estar compartiendo eh, cuatro personas por apartamento. Eh, son apartamentos de dos cuartos, entonces son dos personas por cuarto eh, y cuatro personas por apartamento en total. Y hay, hay conectividad en los apartamentos, hay conectividad en la universidad. Pero cuando vamos a campo, eh, y todas esas visitas de campo en general, no hay conectividad. Solo en algunas ocasiones cuando estamos acampando en áreas de, de camping eh, privadas, que les llevamos ahí justamente para, para ver cómo son las áreas de acampar dentro de las áreas protegidas y cerca pero fuera de la área de la de protegida que están administrados por eh, un, eh, una empresa privada, a veces en estos lugares sí hay conectividad. Pero eh, es importante saber que, eh, para, para, especialmente para sus seres queridos, saber que en la mayoría de casos cuando estamos en campo, eh, no vamos a ver mucha conectividad con Internet. Eh, bueno, duchas o no, en eh, Fort Collins tenemos lindas duchas en los apartamentos y no hay que preocuparse sobre la posibilidad de ducharse, pero en algunos casos hay, hemos tenido participantes que han llegado asustados porque no sabían que cuando eh, íbamos a ir a un área protegida rural, eh, pensaron que iban a haber duchas siempre y es importante saber y ya prepararse mentalmente eh, que pues para algunas ocasiones en, en algunos de los viajes más largas pues no hay no va a haber oportunidad para bañarse en algunos casos eh, algunas áreas protegidas son bien altas que vamos a visitar donde la, el clima puede ser muy fría con lagos pequeños eh, donde eh, se están rebastecidos de agua de, eh, de hielo eh, que se acumula en, en el eh, invierno entonces, bueno, si quieres bañarse en esa agua fría siempre existe la posibilidad sin jabón eh, entonces, pues, pero todos los detalles, cada visita al campo siempre hay una sesión pre, eh, anterior a la visita donde explicamos todos los detalles, ese es simplemente una, uh, uh, lo, lo mencionamos ahora para que puedan uh, venir preparados para esto. Tiempo libre, poco. También que vengan preparados para esto. Uh, eso es algo que afecta a los participantes, a nuestro equipo. Uh, aunque nuestras familias viven aquí, casi no los vemos durante este mes por la intensidad del curso. Hay algunos momentos de tiempo libre. Sabemos que, que todos requerimos un tiempo para descansar, para, para reflexionar sobre lo que estamos viendo, este, pues de tomar una bebida fría de vez en cuando con los amigos. Pues hay, hay tiempo para esto, pero, pero no, no es mucho tiempo libre. Eh, también nos gustaría simplemente mencionar, Jim ya lo mencionó, que tenemos un fuerte énfasis en liderazgo en este curso. Y es un, es, un, es un tema eje transversal que lo vamos a estar eh, discutiendo todas las semanas del curso, realmente. Eh, y es algo que realmente queremos que inicie desde ahora. Entonces, un, una tarea que tenemos para ustedes, eh, que queremos pedir a todo mundo, si pueden, es tratar de tener una reunión con su supervisor o supervisora antes de salir del país para el curso para justamente discutir eh, este curso, tus expectativas para el curso, y ya iniciar una conversación sobre cómo puedes este, integrar nuevos conocimientos que va, va, van a adquirir en el curso en su trabajo pues, diario, en su trabajo cotidiano. Porque eso es algo que vemos muchas veces, que es el enlace, ese link entre la institución y el nuevo conocimiento del individuo. A veces este, no permite este, la implementación de ideas nuevas que, que, que los participantes llevan cuando regresan a, su, a, a, sus, a sus países. Entonces, lo que hemos visto con el tiempo es que a veces el tener... Una, una reunión preliminar con, el, con, con sus colegas, con el supervisor, permite este, preparar el terreno para esas nuevas ideas que van a estar trayendo este, de regreso a, a sus países. Vamos a trabajar también en planes de liderazgo y acción. Cada uno de ustedes van a elaborar a lo largo del curso eh, un plan eh, que, que contempla eh, temas relacionados con liderazgo en los diferentes ámbitos de, de su vida, entonces vamos a estar enfocando en temas relacionados con su trabajo pero también temas muy personales y familiares y relacionados con la comunidad donde, donde vive entonces este, esperamos que, que, que disfruten también de ese componente que no es técnico en cuanto a áreas protegidas, pero está bastante relacionado a nuestra habilidad de eh, de, de uh, lograr nuestras metas eh, y involucrando a los diferentes círculos de influencia que nos apoya o nos distrae de nuestras metas. Cada uno de ustedes va a hacer una presentación al inicio del curso que está, que está eh, conectado con eh, el comp componente de liderazgo. Eh, Erin ya mandó o va a mandar. Ya, ya lo mandé. Ok, Erin ya mandó un borrador eh, un de la presentación que queremos que todos utilicen el, eh, el, el mismo formato que, que nos permite tener más habilidad de, de comparar y contrastar eh, los desafíos y el trabajo de, de cada uno de ustedes. Eh, ese Es mucho mejor de simplemente traer otra presentación PowerPoint que fue eh, elaborado para otra, otro propósito. Entonces queremos que realmente piensen en esa presentación, que lo desarrollan y van, van a ver dentro del formato algún, algún enlace con eh, el eventual plan de liderazgo eh, que van a estar elaborando aquí. También van a, van a, vamos a tener grupos de apoyo entre ustedes, grupos pequeños que esperamos que les ayuden este, proveer ese apoyo moral y técnico en la implementación de sus planes cuando regresan. Y eh, eh, normalmente 6 a 10 meses después del, del curso, tenemos otro webinario parecido a esto donde les invitamos a compartir con todos los demás los avances que hayan tenido en la implementación del plan de liderazgo. De hecho, esta mañana, hace, hace unos dos horas, tuvimos otro webinario con el otro curso nuestro, nuestro curso de turismo en áreas protegidas, que está en septiembre cada año en inglés. Y pues todos presentaron este, los avances en el plan que ellos elaboraron en el curso el, el, el septiembre pasado. Y bueno, al final... Eh, el liderazgo, el enfoque en liderazgo nos ayuda y la participación en general en este curso nos ayuda a formar una comunidad de, de aprendizaje, una comunidad de práctica, donde queremos que durante y después especialmente del curso nos podemos continuar colaborando y apoyándonos pues, en el labor de, de conservación colectivo que tenemos. Perfecto. Ahora voy a pasar la palabra a Erin, eh, para que ella comparte eh, pues algunos más detalles sobre logísticos administrativos, sobre cómo, dónde van a vivir y, y los, todos los preparativos que están haciendo ahora para, para, para preparar para su ausencia de su trabajo y su llegada aquí a, a Colorado. Gracias, Ryan. Así cuando no estamos en el campo viviendo en tiendas o carpas, van a, ustedes van a estar viviendo en unos apartamentos que están ubicados al lado de la universidad. Toma 10 o 15 minutos de caminar desde los apartamentos hasta la aula, así están súper cercas y cuando llegan después de sus viajes largos de sus países, uh, van a llegar un apartamento mueblado con toallas, con todo para cocinar, comer, descansar y vamos a tener un poco de comida como pan y, y uh, plátanos o bananas, a, algo muy pequeño para que tengan algo para comer después de, de sus viajes largos. Y este como uh, Ryan mencionó, uh, ustedes van a compartir habitaciones entre dos personas, hay dos habitaciones por cada apartamento y van a estar divididos entre género y por edad. Así van a estar con personas de casi, uh, or, pues, edad similar uh, a usted. Y uh, ustedes van a recibir un este, este stipendio de $300 dólares que es para la compra de comida en la agenda que ustedes van a recibir antes de su llegada a Colorado. Este, uh, la agenda va a indicar los días que, que tendrán que proveer, proveer su propia comida. Hay días cuando el curso provea comida para ustedes y otros días cuando tienen que cocinar, regresar a sus apartamentos y preparar sus almuerzos o sus cenas, etc. Y eso va a estar indicado por la agenda, pero deben poder vivir bien, uh, como bien con este estipendio, sabiendo que no pueden salir cada día a un restaurante lujoso. Uh, es, no va a dar para eso, pero um, van a poder... Este, uh, vivir bien y en los pro, los primeros días vamos a enseñarles dónde se queda el supermercado que es es muy cerca y hay un sistema de transporte de bus que es mm -hmm. super, uh, sencillo para uh, usar y les vamos a enseñar cómo usar el bus y llegar al supermercado y uh, este creo que eso es todo sobre los departamentos hay algo más que ustedes pueden pensar no, yo creo que eso está bien. Sí, perfecto. Y me imagino que tienen la pregunta que deben traer a Colorado. Puede ser este, un, un, una tarea muy grande en este momento. Y uh, es importante cuando están preparando sus maletas para chequear las restricciones o las reglas de su, sus aerolíneas. Cada aerolínea tiene reglas diferentes y hay límite de peso y límite de cantidad de maletas. Pueden traer una mochila o maleta o lo que sea, solo es importante saber uh, este, las reglas de su aerolínea. Eso es algo que ustedes pueden hacer por sí mismo vi uh, viendo las, la página de web de su aerolínea uh, por las reglas. Y es importante uh, saber que el clima en Colorado es súper variable. Uh, puede ser durante el verano que tenemos, uh, tenemos días de 35 grados o más, o puede ser que tenemos uh, granizo o nie hasta nieve y puede bajar la temperatura por la noche a 0 grados. Si decimos, tenemos un dicho en Colorado que uh, si no te gusta el clima, solamente hay que esperar 10 minutos y se va a cambiar, pero uh, tenemos la, la recomendación que, que este, se vestían en capas, que por ejemplo, cuando yo salgo yo pongo... Mi, mi polo shirt, mi t-shirt, mi camisa, un, un abrigo, tengo mi jaquete, y salgo, y si está haciendo calor puedo quitar capas, si está haciendo frío o empieza a llover, y puedo poner capas. Así es algo um, de acostumbrarse, de, de ajustarse durante el día a la temperatura. Y generalmente van a ver que cuando estamos en Fort Collins, en la ciudad, el clima va a ser bastante agradable y, y y generalmente va a ser mucho calor. Mañana, día y, y hasta inclusive en la tarde. Eh, aunque a veces eh, van a ver aquí, hay mucho aire acondicionado. Entonces las temperaturas dentro de los edificios a veces, a veces son, son muy fríos. Entonces por eso también tener las capas inclusive aquí en la ciudad es de beneficio. Pero ese contraste de, de temperaturas desde noche a, a mediodía van a estar muy más dramáticos uh, cuando estamos en campo en alta montaña y ahí es donde uh, van a poder experimentar temperaturas inclusive bajo cero aunque cuando lleguen a Fort Collins no van a poder crear que eso es posible cuando estamos mm -hmm. sudando este, en la simple caminata entre apartamentos y el salón entonces esto eh, no, pues es a veces es difícil empacar cuando tiene que traer para tantas diferentes este, temperaturas pero por eso queremos avisarles con tiempo eh, sobre esa, esa variabilidad Sí, y el grupo año pasado aprendió muy rápido sobre el cambio de la temperatura estuvimos pasando el equipo a, a, a, al grupo y de repente después de tener sol y estaba caloroso tuvimos una tormenta de graniza por como organizó por 10 minutos y, y se puso muy frío y mojado de repente. Y eso fue una buena introducción al clima de Colorado. Y uh, solo para que ustedes um, sepan, es el, en el salón de, cl de clases, uh, es un ambiente, ambiente informal, se puede poner ropa casual. Y uh, este, vamos a revisar la lista de equipo particular que les envié hace, hace un, unas semanas y es, esta lista tiene el equipo más específico para los viajes. Y lo, lo que es importante entender sobre esta lista es la lista A ustedes siempre tienen que tener con ustedes, no importa el viaje. Esa es la lista cuando uh, vamos a, a Rocky Mountain o vamos a Río, tienen siempre que tener este lista A y las cosas que tienen este asterisco o estrellita a su lado uh, derecha es este este asterisco indica que tenemos estas cosas para prestarles así si usted no tiene este cosa uh, para traer lo, la tenemos aquí y le podemos prestar uh, estos est equipos uh, particulares Uh, pero si por ejemplo ustedes si tienen este, una bolsa de dormir y prefieren utilizar su, su propia bolsa de dormir, uh, claro, uh, ustedes deben llevar lo que quieren llevar. Uh, no tienen que tomar el equipo de curso si no quieren, pero uh, como hay, hay uh, personas que por ejemplo no, no tienen uno de uh, unas uh, cosas de equipo y, y tenemos... Y eso, so, de, eh, esos equipos prestados del curso, como pueden ver, son equipos que son un poco más especializados para nuestro ambiente. Eh, por ejemplo, eh, las bolsas de dormir, que son para temperaturas más frías, las mochilas grandes, pues son, son del tamaño suficiente para... Para, para la experiencia aquí en nuestras visitas al campo eh, nuestra colchoneta inflable es suficientemente grueso para poder darles este espacio y comodidad según las condiciones que vamos a tener las tiendas que tenemos sabemos que son suficientes para, para, nuestros, para nuestro grupo de participantes entonces son ciertos equipos que no, no, no queremos que tengan que traer y tenemos suficiente para todo el mundo Inclusive algunas cosas, por ejemplo, como impermeables, eh, polares, suéteres, que algunos lo van a tener ustedes ya y es, es recomendable traerlos. Pero nosotros también tenemos un stock. De esos tipos de materiales que hemos acumulado a través de los años de otros participantes que los han dejado O otras personas nos han regalado Que vamos a poder también este, acomodarles Solo es que no tenemos suficiente para todos cuando se habla de ropas Pero mochilas y bolsas de dormir, colchonetes y tiendas tenemos para prestar a todos y si ustedes olvidan una cosa o tienen ganas de comprar unos equipos que van a utilizar de, um, después en sus países, en sus trabajos, vamos a llevarles a una tienda de, de equipo este, de aire libre o de equipo de campo en los primeros días. Así... Vamos a durar unas horas y normalmente participantes compran como botas o impermeables o lo que uh, van a ser útil para ellos uh, durante el curso y después el curso del curso. Y algunos de ustedes, y imagino que la mayoría ya saben quiénes son, eh, pero en algunos casos la beca que han recibido eh, incluye un monto específico para la compra de equipo de campo. Si no me equivoco, yo creo que son como 11, 10 o 11 o 12 personas que van a recibir ese estipendio uh, extra específicamente para la compra de equipo de campo. Y realmente eh, queremos que ustedes utilicen ese estipendio para la compra de equipo de campo y no tratar de ahorrarlo para la compra de encarguitos para los nietos o, o, o sobrinos o... O tíos en eh, su país, y, y, y este pues todos eh, siempre pueden comprar una buena bota o impermeable que también les va a, a ser útil, no solamente aquí en el curso, pero también que lo pueden utilizar con su trabajo en campo en las áreas protegidas en su país. Um, cuando, entonces, pensando en esto, que algunos van a tener esta, este estipendio extra para la compra de equipo y casi la mitad no lo van a tener, lo que siempre recomendamos es cuando estamos prestando el equipo nuestro eh, tratamos de dejar a los que no recibieron el stipendio de compra de equipo escoger algunos elementos extras primero como no tienen esa, ese recurso adicional para la compra de equipo. Perfecto, gracias Ryan. Si sí, vamos a pasar, ustedes tienen esta lista y si tienen uh, preguntas específicas sobre una cosa o otra, por favor de escribir uh, sus preguntas en el cajón de chat y vamos a responde, responder a las preguntas después de la presentación. Sí, esta es la lista de uh, equipo particular para el viaje a, a área silvestre de Rewa. Y pueden ver la diferencia de botas y zapatos de campamento. Es una pregunta muy común, que es una bota impermeable. Um, no es una bota de goma, es, es en realidad una bota que no permite agua pasar, pero que uh, este, es para caminar en las montañas. Los senderos aquí uh, unas um, tienen muchas piedras y rocas y las botas de goma no van a servir para ese tipo de sendero. Uh, en cuestión de los zapatos de campamento es, um, eso es de preferencia a algunos no les gusta traer zapatos de campamento porque es, un, un, um, es una pesa adicional que hay que ponerla en la mochila sí. es muy importante llevar por lo menos algo aunque sea liviano además de sus botas de campo yo en una ocasión el primer día del viaje en las montañas se deshizo mi, mis botas y este tuve que amarrarlos con cinta por cinco días entonces es, siempre es bueno tener algo súper liviano aunque sea para usar en el campamento porque estas botas como se ve en la figura son muy pesados y a veces se dañan y este es bueno tener ese, esa alternativa sea en la montaña y también en el campamento en el río y sí. yo también prefiero uh, tener mis botas y mis zapatos de campamento porque lo, las botas, aunque las mías son cómodas, no quiero tenerlas, son muy pesadas en, en mis pies por todo el día después de uh, caminar o hacer las caminatas. Y estamos en el campamento, estamos este, haciendo otras cosas, relajando un poco, como no quiero estar en mis uh, botas impermeables, impermeables y pongo mis zapatos de campamento, pero uh, este um, y este, ustedes pueden ver muchas de las cosas en la lista son muy similares a otros viajes uh, pero unos son particulares al viaje y para el río es parecido pero en este viaje ustedes van a mojarse por seguro y este, le proveemos una bolsa seca or, Uh, para poner todas sus cosas personales, su ropa, cosas que ustedes no quieren uh, quieren que sean mo mojado y estas cosas secas van a estar guardados por dentro de la balsa cuando están uh -huh. navegando durante el día y cuando llegan a su, su sitio de campar van a tener acceso a toda su ropa, todo su, su, este su um, sus tiendas van a preparar su campamento y tener acceso a todo que necesitan para la noche. Uh, no sé, creo que una cosa muy importante um, para es, este viaje es, es la cuerda para las gafas, porque si no tienen una cuerda para las gafas, por seguro van a te, uh, perder sus gafas o lentes si ustedes um, tienen lentes. Uh, si, uh, y están pasando por un río donde... Uh, uh, uh, sí, si hace muchos... Es muy soleado, por unas partes, y así, eh, para proteger sus ojos, gafas son importantes. Y, y, y principalmente importante para que los que usan anteojos, porque okay. hemos tenido gente que han perdido los, los, los anteojos en el, los primeros días, y han pues, pasado el resto del viaje en un cañón lindísimo, ciego. Así que es importante no perder eso. Sí, y no necesitan sus botas impermeables uh, en este viaje, pero un, un tenis o sandalias para agua es mejor porque sus pies van a estar mojados todo el día. ¿Algo más? Y... Pues he estado en comunicación con todos sobre lo, las preparaciones logísticas antes del curso y muchísimas gracias por responder a todos mis correos. Sé que a veces como les escribo para para chequear, para verificar, y perdón si han recibido un poco más de correos que querían, pero eso es todo para asegurar que todos estén listos para su viaje, que lleguen a Colorado sin problema, que tienen sus visas en mano, y que pueden llegar para a, a, a disfrutar el lugar, aprender en el curso sin, sin tener mucha dificultad. Así... Um, He enviado dos correos importantes en el mes pasado. Todos de, de, deben haber recibido est, los dos correos uh, y estoy como deben haber uh, llenado sus formularios diagnósticos. Um, todos deben ya estar ya, um, perdón, todos deben haber uh, comprado sus pasajes aéreos estar ya comprando sus pasajes aéreos, Hay algunos que están trabajando en sus visas todavía, pero deben estar este, terminando el proceso de visa. Deben tener su esquema de presentación, que es algo que tiene que estar lista para el primer día del curso. Vamos a, a hacer presentaciones uh, durante los primeros días. Y un, una semana, una semana, uh, más o menos antes de sus viajes, vamos a enviar a todos un correo electrónico final deseándoles que tengan un feliz viaje, pero también este, ustedes van a recibir un documento de llegadas que va a explicar el proceso de, um, de, de llegada al aeropuerto y cómo le vamos a recoger y dónde le vamos a recoger. Y este unos detalles como la agenda o un documento de perfiles de, de los participantes y de los instructores y otros uh, este, detalles and, uh, importantes para su viaje. Y en, re, en relación a estos temas, perdón, el próximo diapositivo. La próxima diapositiva, oh, perdón, es, estas son las tareas generales que ustedes tienen que cumplir antes de su, su llegada a Fort Collins. Um, debe ser una lista muy uh, familia, familiar porque ya han visto esta lista, uh, pero es algo que pueden revisar de nuevo. Perdón, se fue mi pantalla, tengo que encontrarlo de nuevo. Y en cuestión de los temas de visos, vuelos, etc., hay unos que todavía están trabajando en estas cosas y solamente quiero recordarles um, de lo que tienen que hacer. y, uh, y Como iniciando con el formulario, formulario diagnóstico, no hay... Recibido diagnósticos de Jasmine, Cristian y Cari. Así, si ustedes pueden enviarme sus diagnósticos lo antes posible, uh, eso nos ayudaría con la planificación. Uh, no tengo Facebook de Álvaro, Manuel o Miguel. Así, si ustedes tienen Facebook, favor de enviarme el enlace de su página de Facebook para que les puedo encontrar. Tenemos un grupo de Facebook que ya ha iniciado y quiero añadirles al grupo de facebook. Uh, para visas, uh, uh, Jasmine, uh, eh, hemos estado en comunicación así, pero um, tienes que confirmar la fecha de su cita. Uh, estoy esperando la copia de visa de Pablo, de Manuel, de Gabriela, María y Juvenal. Y Egla, tienes tu cita 18... 18 de junio así cuando cuando ya tienes tu cita me avises uh, los resultados de tu entrevista y para vuelos uh, jasmine me enviaste este un itinerario pero faltaba los números de vuelos y necesito los números de vuelos para hacer el documento de llegada así a favor de enviarme los números um, y estoy esperando los itinerarios de Álvaro alida uh, y ella vas a comprar tu vuelo después de conseguir tu visa. Y uh, este Bolívar creo que no está aquí, pero uh, sé que vas a llegar un día antes y tenemos que saber cómo, qué vas a hacer con esta llegada temprano para saber si, es, um, pues si, si de, es, debemos esperarle el próximo día o si vas a uh, llegar a Fort Collins temprano. Y... Sería súper útil tener toda esa información, además de dar el 18 de este mes, que es el lunes, pero estaré en comunicación con todos y avanzaremos con estos temas. Y muchísimas gracias por dar seguimiento a estas cosas importantes. Jóvenes, les habla Jim uh, Hay dos Jims en el curso, es que van a tener que recordar eso. Uh, Muchos de ustedes tienen compañeros que ya han pasado por este curso. Tenemos más de 600 egresados. Y si no me equivoco, en, en nuestra uh, uh, uh, página web está la lista de todos los egresados. Sí. Entonces, viendo a los colegas de CONAMP de México, por ejemplo, muchos de sus colegas han venido. Nayana, este, por ejemplo, yo que trabaja contigo ahí en, uh, en Anavianas Uh, que, que viven en Nueva York ha venido y así con muchos de ustedes, los de ICF en Honduras, los con, uh, en el caso de la colega de Fundeco, colegas de su institución han participado, entonces la mayoría o alguien de su institución o si revisen esa lista en nuestra página web, alguien que conoce en su país es un egresado de nuestro curso. Entonces, siempre recomendamos, no solamente escuchar lo que nosotros decimos, mm -hmm. sino también consultar con colegas que han pasado la misma experiencia, que le pueden dar varias pistas y ideas sobre qué comprar, qué no comprar, mm -hmm. qué traer, qué no traer, y simplemente compartir cosas de su experiencia con ustedes. Sí. Gracias, Jim. Eso es una buena recomendación. Y pues cuando llegan a Denver, Colorado, uh, la mayoría están llegando el 2 de julio. Y para los que están llegando este día, les vamos a reco recoger en el aeropuerto. Uh, este, uh, cuando tengamos toda la información de los itinerarios de todos, uh, vamos a, a crear un documento de llegadas que va a agrupar los participantes por grupo de llegadas. Por, por ejemplo, si unos participantes llegan por la mañana vamos a rec recoger a este grupo de participantes, va a ser uno de los miembros de nuestro equipo que va a llegar a un, uh, a, este, a un lugar definido que está aquí en esta pantalla y les vamos a esperar y llevarles a, a traerles a Fort Collins. Así es, es un mapa de del aeropuerto de Denver y vamos a estar esperando los grupos acerca de reclamo de equipaje 17 que está cerca de la puerta a uh, 506. E ese es el lugar donde las vamos a recoger. No es el lugar donde va a llegar las maletas. Mm -hmm. Entonces es importante. Saber que eh, el, el vuelo de ustedes van a llegar ya sea a terminal A, B o C, van a tener que tomar bajar la escalera para tomar el tren para llegar hasta el terminal, que es después de la A, regresando por el tren. Después tienes que salir, subir la escalera de nuevo y encontrar el área de reclamo asociado con su vuelo. Uh -huh. Hay pantallas en ciertos lugares del aeropuerto que, donde puedes este, buscar eh, tu aerolínea y el número de su vuelo para ver en cuál este, área de reclamo, en cuál bandeja van a estar saliendo los equipos. Van a recoger tu equipo, tu, todas tus maletas y después van a ir a puerta 506 o área de reclamo 17 eh, para poder agruparse con los miembros que van a estar en el mismo grupo de, por casualidad cualquier persona que viaja con American Airlines lo tienen fácil porque el área de reclamo número 17 es el área de reclamo de todos los vuelos de American Airlines prácticamente entonces eso es importante este, clarificar y Vamos a ver si Aaron puede enviar esta foto sí. eh, con eh, documento de llegadas para que puedan tener esto a la mano e inclusive imprimirlo antes de llegar para poder orientarse eh, mientras que vayan llegando. Claro que esta es la llegada a Denver y casi todos ustedes van a ya haber pasado por nuestro primero bienvenido a nuestro país. Que no es siempre lo más agradable como ustedes ya imagino saben que a veces el pasar por aduanas, inmigración recolectar las maletas y pasarlo al próximo viaje eh, vuelo, no es realmente cómo hacer amigos eh, entre los países. Entonces, pues de antemano podemos pedir disculpas por cualquier inconveniencia que pueden ocasionarles en esa primera entrada, pero que tengan paciencia, que vengan ya con cara de, de, de listo para cualquier eh, pues, atraso, que, que vienen ya eh, con la habilidad de meditar. Cuando haya un inconveniente, venir con paciencia, con calma y pues con el WhatsApp estaremos pendientes ese día para ayudarles con cualquier eh, trámite que puedan neces necesitar. Otra cosa que a veces... Uh, uno de los problemas que ocurre es de que cuando las personas llegan a su puerta de entrada y pasan por migración, por esos oficiales a veces medio desagradables con cara dura. Otra cosa que puede pasar ahí es de que <coughs> su maleta no llega. Uh, y, y entonces es importante, este, uh, si eso pasa, que nos informen uh, o si no llega a su destino final, Denver, podemos ayudar a ustedes este, en hacer los reclamos este, del de, de, de caso. Uh, pero una cosa importante, porque varias personas han perdido sus maletas, es que si tienes maletas que ha chequeado, usted tiene que recogerlos, pasas por migración, este, y luego tienes que volver a depositar la maleta este, y entregarlo al personal de su línea aérea. Pero solamente las maletas que, que ha chequeado, que tienen el etiquete o, o el, el, la, la boleta, puesta en la maleta. Hemos tenido gente que ha metido sus mochilas pequeñas en ese segundo momento y nunca han vuelto a aparecer. Sí. Y por favor, asegúrense que pongan su, su información de contacto en todas las maletas. Eso ayuda a a recuperarlos en caso de cualquier extravío, que sí, como pueden imaginar, con 23 personas viniendo de nueve países, que es, es normal que una o dos personas, este, las maletas no lleguen, pero prácticamente siempre lleguen uno o dos días después y afortunadamente nos traen hasta sus apartamentos en Fort Collins, uh -huh. aunque dista hora y media del aeropuerto. Entonces, en, la, en la, uno de los últimos comunicados que Aaron les va a enviar, van a tener la lista de los apartamentos para saber quién está quedando en cuál apartamento con cuáles otros compañeros. Y en esta página está eh, eh, el... el eh, la dirección exacto, sí. estaba pensando en ingreso, pero eso es otro, otro, otro sí. idioma. Eh, está la dirección, entonces recomendamos que utilicen la dirección del apartamento y su nombre en tu maleta cuando viajas para que si se pierde la aerolínea sabe en cuál apartamento van a estar viviendo en Fort Collins para poder traerlo directamente a ustedes en los apartamentos. Entonces sí. Llegan al primer punto de entrar en Estados Unidos, van a pasar por inmigración, que siempre requieren algo de paciencia con su pasaporte, este, re responder a algunas preguntas. Una de las preguntas más eh, difícil, más comúnmente que se hace es: ¿Cómo es que usted está llegando aquí no hablas inglés? Y vas a un curso en una universidad estadounidense. Entonces, eso de explicarles que es un curso que está dictado en español es sumamente importante. Después de pasar la inmigración, vas a ir al área de reclamo de equipaje, vas a recoger su equipo en su primer punto de entrar en Estados Unidos y llevarlo al punto de conexión. Va a haber un, un, un área que dice vuelos de conexión. Y ahí es donde tienes que depositar nuevamente solo las, las mochilas grandes y maletas grandes, no lo que, lo que vas a llevar a bordo para que hagas la conexión. Para quien ha viajado en Estados Unidos en el pasado, esa ese ya es vieja información, ya lo saben. eso es simplemente información para quien no ha viajado a Estados Unidos de saber cómo esa funciona y hemos recibido muchos participantes que no hablan ni una palabra de inglés y todo han llegado bien acá uh, pueden si quieren este, traer o llevar uh, el folleto del curso para, para mostrar el folleto a los oficiales de inmigración eso puede ser útil para explicar uh, sobre el curso si no, si no hables inglés este, um, también la Carta de Aceptación puede ser algo que, que les serviría, uh -huh. más su visa, sus documentos de visa, especialmente con la visa J-1, si estás viajando con J-1. Incluyendo, pues, la, este, si pueden, que, que esa es una pregunta de Oliver, que estamos respondiendo ahorita, eh, si también pueden traer... este eh, el folleto del curso, porque en el mismo folleto puedes indicar, mira, aquí es el curso, es el curso que voy a asistir, y mira, aquí dice no, eh, que es un curso dictado en español. Entonces, este combo de, de cartas oficiales de aceptación, la visa, este, y el documento sobre el curso, todo esto le ayudaría a poder ingresar sin problemas. Y en los últimos días, antes de su viaje, vamos a formar un grupo de WhatsApp, parece que todos tienen un número de WhatsApp y si sabemos que demoras pasan o ocurren y si tienes una demora en su viaje, si um, su vuelo va a salir más tarde que, que fue esperada, uh, solamente nos envíe, nos envíes este, un mensaje de WhatsApp para avisarnos sobre su demora y vamos a ajustar este, nuestro uh, nuestro itinerario de recoger participantes y le avisaremos sobre qué, qué debas hacer después de los cambios. Uh, este, pero eh, puedes conectar con el internet de, de, de los aeropuertos para comunicarse con nosotros si, si encuentras un, este, un, una demora o problema. ¿Algo más sobre ese tema? Ok. Lo más importante, jóvenes, es tener la paciencia de Hope porque van a haber filas largas, uh, pueden haber trazos en vuelos. Mm -hmm. Todas estas cosas ocurren todos los años en un evento de este índole. Yeah. Lo más importante es mantener la calma y la tranquilidad e informarnos de cualquier problema de atraso de vuelo, que pierde la conexión, que no aparece la maleta y uh, pueden confiar que haremos todo lo posible por ayudarles y eventualmente llegarán y llegarán las maletas. Es cuestión solamente de tener paciencia. Este, eh, en algunos casos, este, bueno, en el pasado, eh, dentro del avión, eh, la aerolínea. Eh, le entregaba un documento que tenías que llenarlo de, a bordo y después lo tenían que presentar en inmigración. Esto ya no se, se aplica en Estados Unidos. Eh, no hay ningún formulario que vas a, a llenar a bordo del avión, sino vas a ir directo con su pasaporte, con la visa y vas a. Hay, hay unos kiosques de, de, de, de, de información que la mayoría con, best, con, con visa B1, B2. Creo que pasen por ahí, creo que si es J1, puede ser que es otro procedimiento, pero es, siempre es cambiante, pero lo, lo importante es no se preocupa si no te dan algo en el avión para llenarlo, porque ya no se, ya no se, se implementa de esa forma. Y siempre hay personal de, del servicio de inmigración, este, una vez que bajas del avión y se acerca al control de pasaportes, que puedes consultar con cualquier duda. Oh, tienes respuesta. Uh, Nayana tiene, tienes la pregunta de una carta en inglés de aceptación. Este, no, nunca hemos tenido problema con gente entrando con una carta de aceptación en español. Um, normalmente, como hay personas que hablan español. Buena parte de los oficiales uh -huh. de inmigración son latinos. Sí. Así uh -huh. uh, si vas a poder comunicar y no hemos tenido problemas. La cosa más importante es tener su visa y su pasaporte. Nadie va a entrar en el país sin visa y sin, pas sin pasaporte. Uh, para las personas que tienen la visa J1, tienen que tener su visa, su formulario DS-2019, 2019. y este, su... su uh, este, uh, ¿Cómo se dice? Este, el, el, La página impresa uh, que dice que has pagado uh, el Recibo. El recibo de sevis. Esas son las cosas con que... Sí. Solo para los J1. Y no todos tienen la, la, la J1, pero algunos sí tienen la J1. ¿Hay otras preguntas en ese momento? Ha, había otras preguntas que ya lo respondimos ahí en el chat. Uh, ojalá que la mayoría lo han visto. Hay, hay, hay lavandería en los apartamentos donde van a poder lavar ropa en, en ciertos momentos y cuando lleguen a Fort Collins, en cada grupo vamos a hacer una, un tour, una, una visita del área alrededor de los apartamentos para mencionar los, los puntos claves de, de, que, que hay que saber. Y un, una parada va a ser la lavandería para mostrarles cómo cómo usarlo, uh, alguien también preguntó sobre la mochila grande y si es necesario tener una mochila grande y una maleta grande con ruedas eso lo dejamos al criterio de cada uno de ustedes hemos tenido personas que solo vienen con una mochila grande y ya hemos tenido gente que traen la mochila grande dentro de, ma de una maleta con ruedas hemos tenido gente que han traído mochila grande y maleta con ruedas y hemos tenido gente que han tenido cinco maletas grandes solo pagando, entonces eh, lo dejamos realmente a ustedes de, de, de, de saber cuánto espacio van a necesitar este, recuerden que siempre van a acumular cosas en este lado eh, ya sean este pequeños souvenirs que van comprando en los parques nacionales o todos los, los encarguitos de los amigos y familiares entonces yo recomiendo que siempre viajen con más espacio de lo que van a necesitar para llegar sabiendo que van a traer eh, algunas cosas este, de regreso a, a, a sus países oliver sí, la vis the, la visa laser being B1, B2, está bien para, ir, para entrar. Eh, sí, la visa B1, B2 es suficiente para participar en el curso siempre eh, y cuando explica al oficial, si preguntan, eh, vas de turismo y, y puedes decir que eh, vas para un intercambio eh, de negocios en su profesión donde vas a tener un intercambio con los parques, parques y bosques nacionales de los Estados Unidos. Eh, ¿no? Es así... Tenemos eh, gente todos los años, eh, ca como yo diría, casi la mitad... ...que hacen el curso con, con visa B1 B2. Y todos deben revisar la carta de detalles... ...e incluso imprimirla y llevarla consigo... ...porque la carta explica todo sobre... ...entrando en, uh, este inmigraciones y qué debes explicar. Así, eso va a ser muy útil en el momento, si olvides una información que uh -huh. esa carta le va a apoyar en ese momento. Así es otra cosa no, no es necesario tener ninguna vacuna en específico, preventiva, eh, para llegar al curso, eh, ni sea, por picaduras de insectos ni nada. Eh, es recomendable, aquí van a haber mosquitos. No tenemos mosquitos que tengan las mismas enfermedades que, que hay en los trópicos, pero algunos eh, enfermedades que uno puede, puede, puede, puede conseguir acá, entonces siempre es recomendable tener este, eh, el repelente de, de insectos usualmente en, en la madrugada y en el, en el atardecer, son los momentos picos cuando hay más en Fort Collins pero va a haber poco aquí en Fort Collins en comparación cuando están en las montañas y ahí en los viajes de campo especialmente en Rocky Mountains y en el área del servicio forestal donde vamos a visitar, donde sí va a haber bastante, bastante mosquitos uh, Ryan, otra cosa que añadir: si ustedes tienen alergias fuertes ya deben haberlo mencionado en su formulario médico, pero si tienen alergias fuertes, normalmente estos son o a picaduras o a a nueces o a mariscos, son tres de los principales. Uh, y si usted tiene un EpiPen, es mejor traer lo que es el tipo de como vacuna de emergencia que uno se hace cuando tiene una reacción alérgica fuerte. Uh -huh. sí. En cuanto a las visitas a los parques nacionales, eh, esperamos en, en, en como una semana antes de su salida ya tener eh, más o menos listo la agenda completa para, para que lo pueden imprimir y revi revisar en el avión eh, en su llegada, pero respondiendo a la pregunta de Diana eh, vamos a visitar eh, el Parque Nacional Rocky Mountain y vamos a pasar tres días ahí, vamos a visitar el Bosque Nacional Rewa dentro del, de la, de la, del, del Bosque Nacional eh, Arapaho Roosevelt y van a estar cinco días ahí y también van a visitar el Parque Nacional del Dino, Monumento, perdón, Monumento Nacional del Dinosaurio y ahí van a estar eh, cinco días también cuatro días navegando en río y un día en campo pero también hay, hay varias otras áreas protegidas que vamos a visitar eh, algunos de pocas horas, algunos de un día eh, y un complejo de áreas protegidas municipales, cantonales, esta, est estaduales y federales, incluyendo también visita a, a un área protegida eh, privada. Entonces, son una variedad de diferentes áreas protegidas, son los que mencioné, de esos tres uh, un, uh, áreas protegidas principales, una floresta nacional, un bosque nacional, y dos parques nacionales, son donde vamos, los lugares donde vamos a estar pasando más tiempo eh, eh, en los viajes más largos. ¿Alguna última pregunta de alguien antes de cerrar aquí el webinario? Si no, siempre pueden comunicarse con nosotros por email. Eh, vamos a seguir enviándoles información en eh, in, in, in, in diferentes mensajes. Les pedimos por favor que revisen toda la información que hemos enviado. Sé que los emails que enviamos son bastante largos. Algunos de los documentos adjuntos que enviamos son largos. Este, sabemos que a veces es difícil pues, digerir todo a una, de una vez, pero les prometo que toda la información que hemos enviado tiene un propósito. Es información eh, importante. Entonces, este, les pedimos, por favor, de, de revisar todas esas informaciones antes de su salida. Avísanos cualquier detalle, cualquier pro problema en su viaje de llegada aquí a Estados Unidos eh, por WhatsApp. Este, les deseamos todo lo suerte posible en tus preparaciones, eh, en las preparaciones familiares. Sabemos que salir de la familia Salir del trabajo, salir de sus lugares por 33 días no es cosa fácil, especialmente hoy en día, donde la tendencia es tener cursos de capacitación cada vez más cortos, más ejecutivos, pero nosotros pensamos que ese 33 días es un tiempo sustancial, pero eh, eh, tiempo que nos va a permitir, después de una, una semana, dejar atrás todo, los, todo lo, lo, lo cotidiano y realmente empezar a construir algo nuevo, construir algo juntos, eh, que nos va a permitir mejorar nuestro conocimiento colectivo y esperamos nuestro impacto eh, en la conservación al final. Entonces, pues estamos aquí para ayudarles con todo lo que podamos, estamos preparando un curso que esperamos que sea excelente para ustedes, y estamos pues muy emocionados de finalmente conocerles cara a cara aquí en nuestro terreno eh, y si hay algo más que podemos hacer antes de su llegada no dude en avisarnos así que pues eh, sin más más más que presentar en el momento pues les des deseamos mucho suerte y estaremos en contacto eh, también eh, aquí rápidamente, Oliver, eh, respecto a los temas del curso, pues eh, ahí van a también percibir en la agenda todos los distintos temas que van a ser tratados en los diferentes días, pero si hay otra pregunta, Oliver, pues con todo gusto por email nos pueden uh, hacer llegar a esa pregunta. Y muchas gracias a todos por participar hoy en día y eh, esperamos su llegada en Colorado. ¡Feliz viaje a todos! Sí, feliz viaje. Pues gracias y que tengan un buen día. Y Hasta vamos pronto. A, vamos a cerrar. Chao. Chao. Chao. Hasta pronto. pronto.